Quedaros porque el vídeo está súper interesante y seguro que a ti si te gusta el bricolaje y la herramienta consigues algún tipo de motor de este tipo que son de electrodomésticos viejos y te haces tu propia herramienta Comenzamos. Y para poder realizar este superproyecto de puro reciclaje, vamos a desmontar los motores con el fin de poderle sacar las máximas piezas posibles para realizar tanto este proyecto como futuros proyectos que vendrán en el canal. Comentaros: que estos motores son de electrodomésticos viejos y están desde un lavavajillas, microondas, horno y frigorífico. Una vez que ya tengo desmontados los rotos del motor, los voy a preparar para poder fabricarme mis herramientas. Y el primero que voy a preparar es el rotor del motor de lavavajillas, para ello voy a cortarle todas las partes sobrantes y le voy a extraer los dos rodamientos que me servirán para un futuro proyecto que tengo pensado muy pero que muy chulo. Con el resto de las piezas hago lo mismo y seguidamente termino de preparar los rodamientos para el futuro proyecto. Una vez que ya les tengo quitadas todas las partes sobrantes, el siguiente paso es pasarlos por la lijadora. Seguidamente medimos el ancho de cada rotor y ya podemos cortar la tira de lija. En este caso voy a utilizar una lija de 120. A continuación le aplico el adhesivo a la tira de lija y seguidamente la pegamos al rotor. Para que se quede bien pegada le coloco estas bridas y gomas durante varias horas. Por último y con este viejo motor de lavadora me voy a fabricar el quinto rodillo y este va a servir para pulir. para ello voy a utilizar un estropajo Y ya por fin tendría todos mis rodillos de lija y de pulido terminados. Y ahora a continuación te voy a enseñar cómo funcionan estos rodillos de lija y de pulido en algunas de las muchas posibilidades que puedes realizar con ellos. Y ahora, gracias a la multiherramienta que fabriqué en uno de mis vídeos anteriores y que aquí te enseño, y gracias a este rodillo que acabo de fabricar, voy a poder afilar cualquier tijera o cuchillo de una manera bastante fácil. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente.